Al parecer todo parece indicar que el ejército ucraniano moverá ficha lanzando un gran ataque sobre las posiciones rusas, algo que ya se esperaba en Moscú. La llegada de la ayuda militar solicitada por el presidente ucraniano Zelensky ha ido llegando y acumulándose en los almacenes militares mientras centenares de soldados y oficiales del país vuelven a casa mucho más preparados tras la formación recibida en varios países de la OTAN. Un documento de la inteligencia norteamericana con fecha de 28 de febrero que fue recientemente filtrado afirmaba que Occidente ya había enviado a Ucrania 200 tanques. El pasado mes de diciembre el jefe del ejecutivo ucraniano eh, Zalutni aseguró que su país necesitaba 300 para derrotar a Rusia además de artillería. La agencia británica de noticias Reuters eh, publicaba ayer un completo estudio basado en las imágenes satelitales enviadas por Capellan Spade en las que se mostraba la aparición de zanjas antitanques construidas cerca de la ciudad de Polonit, en la región de Zaporilla. Actualmente, eh, ...ocupada por las fuerzas rusas. Además de las zanjas, barricadas, trincheras... ...en Cizat, las líneas defensivas de Rusia... ...también incluyen campos de minas, alambres... ...de púas y posiciones de armas camufladas. Allí el ejército ruso... ...ha construido además dos líneas defensivas distintas... ...una al norte y otra al sur. Se extiende a lo largo de unos 30 kilómetros... ...y se puede apreciar en las mismas imágenes... ...que detrás de ellas se han construido... ...barricadas de hormigón armado. En la tercera línea se encuentran las trincheras de defensa... ...que albergarán a las tropas rusas. Dos puntos han sido fuertemente reforzados. Uno es la vía de entrada a la península de Crimea, la otra es la región sur de Zaporilla. Según las vistas aéreas de la zona, se puede comprobar que algunas ciudades como Tomac y Vilman han sido rodeadas por fortificaciones. Se han cavado trincheras a lo largo de las carreteras fuera de otras poblaciones y en los aeropuertos de las ciudades de Meritop y Verdistán. Expertos militares en la materia coinciden en que, por muy potente que sea el contraataque ucraniano, difícil Difícilmente podría cambiar el rumbo de la guerra, aunque sí recuperar el acceso a las rutas de, eh, que podéis seguir en el Mar Negro y así retomar la exportación de grano dando al traste con los planes de Moscú que ya ha señalado que podría cerrarlos. Pues ahí lo tenemos amigos, la gran ofensiva que pedía Zelensky está a punto de desatarse. ¿Y qué pasará? ¿Serán los ucranianos con la ayuda de la OTAN capaces de tumbar al oso ruso o el oso ruso se está preparando para darles el golpe definitivo? Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Ron Aledo. Buenas noches, don Ron, ¿cómo está usted? Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas, encantado de estar aquí con ustedes. Don Ron, ¿qué está pasando exactamente en Ucrania? ¿Se prepara esa gran ofensiva? ¿Va a ser capaz Ucrania de tumbar a Rusia? ¿O Rusia ya, digamos, ha sido capaz de superar esa pérdida de fuerzas de, de la anterior ofensiva y, se, digamos, le va a dar el golpe definitivo a Ucrania? Bueno. Eh... El objetivo de Ucrania en el papel, el objetivo estratégico, sería cortar el corredor que va desde Rusia como tal hasta Crimea, ese corredor, romperlo en dos, para que así ya no, no pueda haber acceso terrestre desde Rusia hasta Crimea, interrumpir ese corredor que está en la costa, partirlo por el dos, por el dos. Eso sería el objetivo principal y ese sería el objetivo estratégico principal de esta ofensiva. Ahora bien, eh, realmente no creo que lo puedan conseguir y, y, y creo que, que tienen todas las cosas en su contra. Hay que entender una cosa, la razón por la que estaba desesperadamente Ucrania pidiendo tanques y carros de combate en los últimos meses a Alemania, Estados Unidos, a Inglaterra, etcétera, es porque su equipo militar fue, ha sido completamente destruido, todos los tanques, todos los carros militares que tenían cuando empezó la guerra, eh, miles de ellos han sido ya destruidos, no tienen, no, no tienen prácticamente nada, y han tenido que, que empezar desde cero a construir una nueva eh, fuerza blindada, es la que hace ofensiva. Para, o sea, para... que, digamos que Ucrania, de sus 2.500 tanques que tenía en inicio de la guerra, se quedó a cero, ¿no? Por eso necesitaba... Se quedó prácticamente ¿no? a cero, prácticamente a cero. Posiblemente 5 por aquí o 10 por allí o cinco por aquí, pero definitivamente menos de 100 en total. O sea que ha sido prácticamente destruida. Y por eso que estaban pidiendo desesperadamente tanques. Ahora bien, ¿qué pasa? Eh, Ucrania ya está también explotando hasta el último eh, sus, sus reservas de, de humanas. Hay que recordar que millones de ucranianos han abandonado el territorio y las, los, los ucranianos mienten enormemente sobre sus bajas. Usualmente dice que tienen 9.000 bajas, a veces dice que tienen 15.000 bajas, eh, como muchos que se acercan a las 20.000 bajas. En realidad, eh, muy posiblemente las bajas ucranianas estén muy por encima de los 200.000 hombres y, y entre muertos y heridos, están muy por encima de los 200.000 hay algunos que dicen que por encima de los 300.000 ellos lo mantienen como secreto máximo eh, Ucrania nunca jamás va a decir la, la, públicamente las bajas que tiene y cuando las dice pues mienten obviamente propaganda pero tiene unas bajas enormes, por eso están reclutando ya a, a niños de 16, 17 años y hasta personas de 60 y hasta más de 60 porque ya no, no les quedan reservas humanas más los muertos más los que han abandonado eh, y además este tiempo que ha pasado lo ha utilizado Rusia para movilizar a 300.000 reservistas eh, que, que obligatoriamente veteranos ya que eran de guerra que requieren un entrenamiento mínimo y la industria in, in, eh, militar rusa está a todo vapor 24-7 está produciéndose según creo entre 12 y 15 tanques al día, nuevos, y también produciendo aviones, está, está completamente cambiando la, la aviación como la utiliza, eh, en vez de ser una aviación que ataca solamente de aire a aire, ahora la está reconvirtiendo en una aviación que ataca aire-tierra, muy parecida a la de Estados Unidos. O sea que yo creo que Rusia va a tener unos 500.000 hombres y miles de tanques, también está utilizando los tanques viejos, que no estaba dándoles ningún uso, eh, los los T-54 Que ya son obsoletos Pero los va a utilizar como quiera como Para hacer líneas defensivas Los va a enterrar en la tierra Con el cañón por fuera solamente Y los va a utilizar Esos cientos o miles de tanques obsoletos Los va a utilizar como líneas defensivas Más otros miles de tanques modernos eh, El T-90 Hasta los armatas están llegando ahora también eh, T-85 Los va a utilizar para Protegerse y para hacer su propia ofensiva Que yo creo que va a ser sobre el Donbass. O sea que va a haber aquí dos ofensivas. La prensa eh, occidental habla de la gran ofensiva ucraniana, que yo creo que va a ser un gran fracaso, pero es que también hay que pensar que Rusia ya lleva meses y meses planeando su gran ofensiva, que, tal, que va a ser sobre el área del Donbass, eh, para destruir las defensas y las ciudades fortificadas que están en el sureste del, de Ucrania ahora mismo. Ron, ¿qué eh...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 Me uh -huh. pues queda muy, muy claro. Don Rod, muchísimas gracias por haber estado aquí en Distrito Televisión. Un fuerte abrazo y cuídese mucho. Marco, eh, señor Dal Dalmão, eh, bueno, aquí hay dos, dos partes. Una, la gran ofensiva que prepara Ucrania, supuestamente con 200 tanques. Es verdad que eh, Ucrania hay que decir que era la... Segunda potencia en tanques de Europa después de Rusia, que tenía más tanques que el Reino Unido, que Alemania, que Francia, que España y que Italia juntos antes del inicio de la guerra, que todos se fueron liquidados. Ahora eh, las fuerzas de la OTAN les han mandado 200 tanques aproximadamente. Con pues esos 200 tanques va a ser capaz eh, Ucrania y con la ayuda de la OTAN de lanzar una ofensiva de tal dimensión que pueda tumbar, eh, la rodilla al ejército ruso. Y luego la siguiente pregunta es si cae Zmouk, Rusia lanzará la, def la, la ofensiva definitiva hasta aquí Evidentemente la primera pregunta, yo creo que estamos ante un, una mentira más de Ucrania. ¿no? Eh, yo creo que se está preparando más para una guerra defensiva que para una ofensiva. Evidentemente tiene que empezar por un contraataque. ...pero se está preparando, por prueba de ello que son las trincheras... ...es fortificar las ciudades y evidentemente la toma de posiciones... ...¿por qué? Porque la, esa toma de, de posiciones le favorece... ...de uno a siete o de 1 a 8 es la proporción... De, ...por cada miembro de, o por, ca, por, por cada unidad que esté desplegada... ...pues los atacantes tienen que desplegar siete o ocho veces más... ¿no? ...esa es la proporción, por eso se está tomando esas posiciones... ...y está eh, desde el punto de vista militar... ...está fortificando y está acabando esas trincheras... ¿no? Eh, ...yo creo que estamos ante... Un un cambio total ya de operaciones dentro del marco de lo que es esta guerra a una guerra por parte de Ucrania con un leve contraataque que no va a poder determinar porque es poco, son muy pocos los tanques que tiene, son muy pocos los efectivos y yo creo que muy poco eh, todo el nivel asistencial que puede tener eh, en caso que caigan algún tanque estropeado que tengan cualquier tipo de averial o cualquier vehículo acorazado, que es lo que no nos estamos dando cuenta. Que las guerras muchas veces no se ganan por el material militar, sino por la capacidad que tenemos de renovar ese material militar incluso de arreglarlo. ¿no? Entonces es tan sustancial como, como, como la propia ofensiva en sí mismo. ¿no? Eh, yo creo que es insuficiente el material que tiene en este momento. Yo creo que en este momento se están parapetando, se están eh, bunkerizando, se están cavando estas trincheras, que estamos ante una guerra defensiva en este momento donde habrá unos leves contraataques y que evidentemente eh, sí estamos en una ofensiva del ejército ruso, una ofensiva total, repito, una Black como se utilizaba en Alemania en los ...primeros épocas de la Segunda Guerra Mundial... ...en una ofensiva total, tierra, mar y aire... ...y evidentemente, eh, pues bueno, eh, tiene todos lo, los visos... ...de que pueden ser en mayo o junio que el tiempo favorezca... ...y referente a la segunda pregunta... ...pues evidentemente la, la primera línea de defensa Mahmoud... ...pues eh, de, evidentemente caerá en las primeras... ...en los, en los primeros empellones de, del ejército ruso... ...puede que en este momento eh, no tengamos mucho más... ...que una segunda línea defensiva... Normalmente cuando se establecen los parámetros defensivos no solamente estamos hablando de un círculo, un primer círculo, un segundo círculo, sino que posiblemente más. Y es que el carecer de material militar, de, de carecer del material humano necesario y carecer también de, de la posibilidad de que en el caso de que este, este, este material humano y el material militar pues dejen de existir, pues volverlos otra vez a reponer, pues carecer también de eso implicaría la caída total de Ucrania. ¿no? ¿No? Eh, para mí yo creo que la suerte está echada en este momento, yo pararía la guerra, Europa debe parar la guerra, necesitamos la paz y una paz cuanto antes. Señor Tamboleo, eh, Bueno, la noticia hablaba de que Ucrania va a preparar una gran ofensiva, de que Rusia está creando unos ejes defensivos muy importantes, pero tanto Ronald Edo como el señor Dalmao dicen que más que una gran ofensiva eh, ucraniana, pues lo que se va a ver es una ofensiva definitiva de, de Rusia. ¿Qué opina usted? Bueno, eh, eso, eso lo tendremos que ver, pero a día de hoy eh, yo me quedo eh, con la información de Ronald yo precisamente porque tengo eh, también información de primera mano, pues que, por ejemplo, eh, una estudiante ahora mismo a mitad de curso ha tenido que volver a Ucrania por una enfermedad eh, eh, de, de un familiar y, y lo que me están contando es que, primero, los viajes para llegar a determinadas partes de Ucrania son terribles, tienen que elegir muy bien por qué frontera entran y luego por qué frontera salen y que precisamente eh, si les pillan, si les pillan un pasaporte que no sea ucraniano, que sea pa otro pasaporte de la Unión Europea, lo que hacen es retirárselo o quemárselo. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pues para eh, retirarles la salida. Porque con el pasaporte ucraniano no pueden salir. Ah, para que se queden digamos, formando parte del ejército, ¿no? Eh, de lo que sea. De, de lo que sea, de una resistencia civil, eh, del ejército, de que sea. Y estoy hablando de una alumna, en este caso una mujer, una mujer joven, ¿no? Entonces, eh, con doble nacionalidad. Bueno, nacionalidad, por eso estudia, eh, con, además que también se podría estudiar por intercambio, pero en este caso estudia en España, ¿no? Entonces están aterrados cuando van por emergencia, por quienes se han quedado allí, porque no es más remedio, porque es gente mayor, por, por un problema de salud, porque si les pillan eh, un pasaporte que no sea ucraniano, no, no, no se lo van a devolver. O sea, que, que es, una, es una situación muy grave. Entonces, eh, este señor, que aquí los grandes medios le han llamado el héroe del pueblo, pues está comportando, eh, porque la guerra dicen que lo justifica a todos, se está comportando de una forma profundamente antidemocrática. Dictatorial, y además sabemos que, bueno, vamos a decir presuntamente, ¿no? Pero es un presunto corrupto, el señor Zelensky, ¿no? Que ha ilegalizado a partidos políticos, que está contra su pueblo y demás. Entonces, yo les pregunto a todos aquellos que están en la pura propaganda de la OTAN, ¿qué hemos sabido por estas filtraciones? Pero todo lo eh, que tiene claro también, Zelensky será un corrupto, Zelensky tendrá sí. problemas con determinadas sustancias, Zelensky puede ser un, un payasete, pero el que ha iniciado la guerra con un ataque. Eh, a sus fronteras ha sido Rusia. Sí, pero como, como hemos visto en esta casa, ahí estaba la operación eh, Polaris y con esa operación Polaris eh, pues han estado eh, continuamente desestabilizando la zona y continuamente provocando. Entonces, ese, ese, ese es el gran problema. Y esto es psicosociología de las relaciones internacionales. Que hay determinados espacios, como la propia Ucrania, que se deben dejar de, de, bueno entre Corea del Norte y Corea del Sur, que hay una zona desmilitarizada, pues hay una serie de espacios en los que, si al final se toman o si se de, llevan determinadas bases, pues lo que ocurre es que al final hay un conflicto muy muy muy fuerte. Pues efectivamente, amigos, un conflicto muy, muy fuerte. ¿Cuál será la solución para, para Ucrania? Algunas fuentes hablan de que haya dos Ucranias, una rusa y otra más occidental. Y, lógicamente, pues una frontera desmilitarizada por, por, por, por, por equipos de la ONU, por el ejército de la ONU. Y yo, antes de ir a publicidad, le iba a preguntar al señor Dalmao, ¿usted qué hace para estar tan joven, aparte de tomar Colacellantios? Bueno, evidentemente cuidar, cuidar la alimentación, cuidar evidentemente todo lo que tomamos y, y luego pues nutrirnos de todas las proteínas y de carbohidratos y de todo aquello que necesita el cuerpo. Pues eh, amigos, si ustedes toman, sigue las recomendaciones del señor Dalmau, más... ...esas tomas de esas pastillas de colacel anti ...pues van a tener la fórmula de la eterna juventud. Estamos hablando que si las arrugas superficiales... ...la flacidez o el descolgamiento de la piel... ...son síntomas evidentes del envejecimiento... ...un proceso que a partir de los 40 años se acelera... ...al reducirse la producción del colágeno... ...por parte de nuestro organismo. Colacel anti-os del mundo natural es un complemento alimenticio... ...que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción... ...y antioxidantes, además de la vitamina C. Una vitamina es... ...que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel... ...como son el colágeno, la elastina, la atropolastina... ...o el ácido hialurónico... ...gracias a su completa composición... ...un sobre al día de Colacel Antios... ...produce el mismo efecto... ...atención, que tres envases de otros productos similares... ...confíe en Colacel Antios... ...mucho más que colágeno... ...de ventas en tiendas especializadas... ...o llamando al teléfono 91446000... ...o en mundonatural.es. ...amigos, nos vamos a publicidad... ...pero volvemos muy rápido rápido para hablar del contubernio de Doñana, cómo Sánchez y sus westerns están utilizando el Parque Nacional para intentar rascar votos e intentar recuperar de forma torticera lo que parece que las urnas no se lo quiere dar. Todo esto después de publicidad. <risa>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 Amigos, vamos a continuar y antes de seguir quiero hacerles una recomendación, sobre todo a aquellas personas que tienen problemas con el colesterol. Estamos hablando que el principal riesgo de tener elevado el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Hay ciertos factores que incrementan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares. Sin embargo, hay otros sobre los cuales podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludables y realizamos ejercicio físico con regularidad. Dibecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 el estrato de cardo mariano así como levadura de arroz rojo y también cirosteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Dibecol Forte de Mundo Natural de venta en parafarmacias y tiendas especializadas o llamando al 91446000 o en parafarmaciamundonatural.es y vamos Vamos a continuar porque, amigos, la que está liando el Principito de la Moncloa en Doñana. Todo empieza para intentar solucionar, pues como siempre, los problemas que dejan los socialistas. Y ahí ha estado Juanma Moreno, que ha hecho una proposición de ley junto a vos. ¿Y cómo han reaccionado los socialistas? Pues en la Junta se estuvieron, pero ha visto Sánchez que con esto del cambio climático y la dictadura verde puede sacar tajada y está montando pues, una auténtica campaña al estilo Atila para intentar recuperar el voto. Porque claro, Sánchez piensa que los españoles somos medio tontos, que los españoles se acuerdan de que no llegan al final de mes, de que los españoles se acuerdan, como ha dicho el señor Tamboleo, de que estamos casi siete meses, casi ocho meses trabajando para el Estado ...pagando impuestos. Pero nada va a sacar lo de la dictadura verde... ...y como él ha hecho una labor de ingeniería social brutal... ...en los colegios, en los medios de comunicación... ...pues intenta sacar tajada. Vean lo que dice el sátrapa del Moncloa. ¿Cumple la Constitución en la renovación del Consejo General... ...del Poder Judicial desde hace 1.603 días? ¿Tenemos una oposición que después de que un Parlamento Democrático... ...haya aprobado la primera ley de vivienda... ...para convertir lo que es un problema en un derecho constitucional dice que no la va a cumplir, tenemos una oposición que se salta a la torera las sentencias europeas contra el Parque Nacional de Doñana y tenemos una oposición que daña la imagen de España en Europa deslegitimando nada más y nada menos que la Comisión Europea. Es increíble, es increíble. Primero, ¿qué, es, qué leyes hay de Europa sobre Doñana? Tendrán que ser las leyes de España o las leyes centrales o autonómicas las que tenga que proteger Doñana. Porque digo yo que a los legisladores los hemos elegido nosotros. No que venga un ente supranacional y que nos ponga normas sobre Doñana. Y además un ente supranacional en el cual von der Leyen y Sánchez, que parece que son la misma, lo mismo, eh, actúan siempre de una forma... Pues no a favor del conjunto de la sociedad, sino a favor de determinados intereses que uno tiene oculto. Porque claro, habría que decirle al señor Sánchez por qué ha iniciado esta campaña tan brutal contra el señor Moreno. Pues habría que decirle por qué Europa también está en esta campaña y no quiere ni siquiera sentarse al lado de Juan Moreno y negociar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 Y, y de que eh, están alterando a sabiendas eh, nuestro clima y nuestras zonas que es que, que a ver qué tonterías van a decir a ver aquí quiénes queremos destruir Doñana o qué tonterías van a decir ahora porque claro que, claro que queremos proteger Doñana cómo vamos a proteger Doñana queremos proteger Doñana las tablas de Daimiel la Sierra de Guadarrama la <risa> cordillera pues claro que es el patrimonio de España cómo no lo vamos a querer proteger lo que no puede, lo que no puede ser precisamente es que determinadas actuaciones determinados incendios forestales en los que luego aparecen de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 Y bueno, nos veremos a lo largo de la semana aquí en los programas de la casa. Por supuesto, y que sepan ustedes que nosotros estamos aquí porque ustedes están ahí. Exactamente. Señor Tamboleo, muchísimas gracias como, placer, siempre, como siempre por estar aquí con todos nosotros. Y como decía el señor Dalmao, todo esto lo hacemos por ustedes. Porque ustedes se lo merecen. Y porque ustedes se merecen saber la verdad. Me quiero despedir, me quiero despedir con un vídeo que ya hemos puesto en alguna otra ocasión, pero que es importante que ustedes sepan. Porque estamos hablando que mientras Sánchez habla de que las derechas quieren acabar con Doña Ana, él quiere acabar, amigos, con la agricultura, con el trabajo y directamente que no tengamos agua. No sé a quién beneficiará, pero todo apunta a Marruecos. Vean este vídeo donde nos indican que más, atención, no eran 108 presas, sino 256 presas son las que Sánchez ha destruido en tres años. Esta es la peste que recorre España. Vean el vídeo y hasta la semana que viene, amigos.